muchachos, eh, muy buenas noches a todos, un placer estar con ustedes hoy en nuestra última sesión sincrónica, un poquitico corrida del, del cronograma, determinación de el, eh, el ciclo académico que ustedes tienen, no, no, no lo conozco en términos de semestres, eh, pero de todas maneras eh, muy importante hacerlo por dos razones. Uno, porque me parece que es una obligación hacer una retroalimentación, perdón, realimentación eh, general sobre el resultado de la tarea que ustedes muy amablemente subieron en grupo eh, antier y he estado leyendo, hoy estuve leyendo muy juicioso hasta un, hace poco que tuve una, un encuentro con el señor rector de la universidad, por eso me ven ustedes medio. Eh, vestido de profesor, pero resolví no quitármela para despedirme, como le estaba diciendo a Laura. Y lo otro para obviamente hacer un cierre a manera de reflexión de eh, su curso. Y lo digo a manera de reflexión porque uno de los elementos importantes sobre los cuales está construido pedagógica y académicamente estos cursos sobre la base de una serie de preguntas sobre las cuales gira eh, el debate y la construcción del conocimiento en la cual estamos todos involucrados. La tarea, eh, interesante, muy interesante. Ya obviamente se nota varias cosas, o sea, ya uno como profesor percibe varias cosas. Primero, que salieron del estigma de la... Eh, la ensayitis, podríamos llamarlo así. Se nota que ya pueden ustedes tener abordajes eh, analíticos y críticos bajo diferentes perspectivas sin necesidad de eh, aferrarse a modelos descriptivos que, por supuesto, a estas alturas del partido y en este nivel académico no es, son absolutamente necesarias. Eh, también, porque la tarea tiene un elemento de eh, comparatividad que ya existe, una muy buena capacidad eh, comparativa para sacar conclusiones. En, en el caso particular de la tarea, pues ustedes tenían que escoger el índice de competitividad de Colombia a la luz o visto a la luz del de, eh, índice de competitividad los resultados de otros países. Lamenté que ninguno hubiera escogido Burkina Faso, o Togo, o Myanmar, que son países muy interesantes, similares a los nuestros, pero que todos piensan que son tipos de dolores estomacales, pero son países de verdad con realidades similares a las nuestras. Pero eh, sí escogieron países de la región, lo cual da una muestra interesante de la necesidad de entendernos también como región. Eh, a pesar, muy a pesar, de que cada día más América Latina, por la er heterogeneidad y la fragmentación política y geoeconómica que estamos viviendo, eh, pues estamos perdiendo relevancia estratégica en ese escenario global que hemos venido discutiendo. Eh, otra cosa que me gustó de las tareas, y lo estoy haciendo de manera general, por supuesto, entre mañana y pasado mañana les envío la, la evaluación eh, al grupo, con eh, el que han trabajado, me gustó mucho eh, la posibilidad de ser innovadores en la formulación de política. O sea, no encontré lugares comunes, cosa que me parece muy interesante, eh, eh, porque creo que eh, mucho de lo que ustedes vieron, obviamente los dos pilares fundamentales que son jalonadores de un país hacia el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, eh, eh, se, se dieron el lujo de, de poder ya interpretar unas nuevas eh, posibilidades de lo que significa la innovación en el contexto de las políticas públicas de un país y creo, sin temor de equivocarme, de que ha servido un poco de complementariedad con lo que están haciendo con otros profesores. Lo cual eh, para nosotros pues obviamente es satisfactorio porque entonces empezamos efectivamente a crear esa unidad de criterio, unidad de lenguaje, unidad de propósito que crean comunidades de práctica como, como la que estamos construyendo. Entonces pienso que eh, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, eh, de lo que fue digamos esta primera no sé si se llama primer módulo que ustedes han tenido, eh, eso los va a llevar a, a ser mucho más propositivos eh, y mucho más críticos eh, en, en las asignaturas que vienen. Y eso sí, no más, se manifiesta en lo que yo llamo afilar el cuchillo. Ustedes vinieron a eso, a desarrollar no solamente mindset y insight, que son esas visiones fundamentales para el enter, entender el escenario global, sino desarrollar sharpness. Filo. Para que cuando ustedes se paran en una reunión y digan y abran la boca, pues lo que ustedes están diciendo no solamente tiene sentido, sino está fundamentado y por supuesto la gente empieza a creerles. Y no simplemente opiniones que salen de un muy buen criterio, pero que no están fundamentadas de la manera que deben estarlo en un ejercicio académico en el cual ustedes se han comprometido con ustedes mismos e indirectamente con nosotros y la universidad. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Alguien quiere hacer una reflexión? Ya una vez desarrollada la tarea de decir, uy, esto tenía muchas cascaritas, o esto era un ladrillo aburridísimo o quieren hacer algún comentario yo sé que los que dejé callados en la primera evaluación pero en la última sí no no profesor pues definitivamente eh, creo que tal como le está diciendo nos ha abierto mucho la visión en cuanto a, a temas, al menos personalmente, yo no sé, hablo por mí, pero pero el, es todo lo que revisamos del documento del foro Inter económico internacional, eh, todo esto le, son cosas que uno escucha, escuchan las noticias que se reunieron y que hablaron y que salieron políticas y que propuestas mundiales, pero yo nunca lo he como tan próximo, tan cercano, decir, ah, mire, para esto es, y esto es que están hablando. Y pues la verdad me pareció muy, muy interesante. Creo que, claro. que, que el objetivo, <ríe> al menos para mí, se cumplió en, en la totalidad. Ah, bueno, si quiera. Hernando, ¿tú quieres decir algo? Gracias por el piropo. Profe, qué verdad, se, se ve muy bien, le luce. Pero Yo todo que estoy todo disfrazado, muy... profesor. Sí. <risa> no, pero ahí, ahí le han dicho cosas muy agradables. Y, y pues <risa> agradecerle por toda esa espontaneidad, porque es agradable el encuentro con usted y motivador, profe. Bueno, no me sigas echando más flores, por favor, al grano. ¿Cómo fue la experiencia? Profe, chévere. Porque, porque nos metimos en la cabeza de la globalización eh, yo bueno, el interés que yo tenía es ¿no? sacarte de la cabeza de la globalización y meterte en otro en, en, en otro ámbito de reflexión la aspiración que yo tengo es que esta asignatura sí, sí. en el futuro se llame desglobalización y ya no bienestar desarrollo sino bienestar pero bueno ese es un punto. Y, y, digamos, y digamos, digamos, desmitificación también. Sí, eso es muy importante. Tienes razón. Aquí sí, uno, tiene que, uno tiene muchos mitos y, y se alinea siempre con ellos. Entonces, desmitificación. Por supuesto. Que es producto de la ampliación de la visión con eh, capacidad crítica para ver esas realidades. Y eso ahora lo voy a hacer a manera de colofón frente a unas reflexiones que tengo aquí que estaba precisamente discutiendo en otra reunión. ¿Alguien más quiere decir algo? Airo Ernesto, Francesco, Mónica. Si no quieren decir nada, sigo. Eh, Luis Guillermo. Muchas gracias, Luis Guillermo. Aquí básicamente ese es el propósito, ¿no? Eh, y otra de las cosas que se me olvidó mencionarle, ya que tú lo mencionas ahí en el chat, Luis Guillermo, es empezar a, a ver a Colombia eh, de manera mucho más crítica. Y verla un poquito como, como, como una perspectiva no tan endogámica, ¿no? No sé si es los que añoran eh, viajar al exterior, cuando uno sale del país, eh, uno como que ve el país un poquito más lejos y como que es mucho más eh, objetivo. Y no pues, pensar que por aquí pasa todas las tragedias y alegrías del mundo, sino poder entender a Colombia en su justa dimensión. Poder, de a partir de esa reflexión, poderla contextualizar frente a las realidades eh, complejas que el país tiene. Entonces, a mí eso me parece muy, muy, muy eh, interesante. Cuéntame, Jairo. Esa no, no la he mirado, la otra op opción. Nosotros eh, optamos por la otra opción porque ya nos habíamos reunido... Eh, con el compañero que vive en el BOPES, que para él la conexión es un poco complicada. Y habíamos adelantado ya eh, bastante sobre el trabajo. Y habíamos optado por el tema de las no, está muy los bien. países emergentes. Está muy bien. Y a qué conclusión llegaron. Eso eh, que estoy diciendo de ver a Colombia en su justa dimensión como un país emergente. Es obviamente fundamental. Eh, Discutimos algo que fue muy valioso y era el tema de que en el momento en que salieron los términos de ciudad y no había un desarrollo tecnológico tan amplio. Y, en el, por ejemplo, en América Latina no había una inversión tan fuerte en temas de lo que es eh, y ciencia e investigación. Y prácticamente es en ese punto en donde están los principales diferenciadores entre los países emergentes. Eh, nos dimos cuenta, hicimos una comparación con Brasil, y es, es, es un poco fuerte el tema, temas de, tanto en inversión como en las políticas. O sea, desde, en Colombia solo se han hecho tres modificaciones a las políticas, a lo que tiene que ver con investigación, la parte de conciencias, que fue cuando lo crearon, en la segunda instancia cuando se volvió departamento, y hasta el, este año que lo volvieron ministerios entonces sí, a con, una inversión, de... con, con una inversión muy baja con relación al Producto Interno Bruto. Correcto. Y viendo en, en Brasil, o en, haciendo las comparaciones con un Brasil, con un Japón, con una Alemania, eh, las diferencias son abismales en temas tanto de políticas como en temas de inversión. Estamos bastante sí. atrasados en ese ámbito. Y eso es lo que nos hace muy diferentes y hasta ahorita con el tema de la economía naranja, es que se han visto, eh, digámoslo así, como los pinitos de, de empresas que están saliendo, o sea, que son colombianas y que saben hacer inversión extranjera, como el caso de Rapi Mientras que nosotros tenemos una, Brasil tiene 25. Sí, no. Indudablemente, bueno, sobre la economía naranja, pues hay mucho para sacarle el jugo, ¿no? Eh, pero de todas maneras, sí, el, el, el carácter... Eh, emprendedor que surge como consecuencia de no solamente políticas, sino estrategias de innovación apalancadas, por supuesto, por desarrollos de ciencia y tecnología, como estás mencionando, pues in in in indudablemente se van a ver en ejercicios asociados también a la transformación productiva y eventualmente a casos donde ya la empresa surge globalmente o por lo menos empieza a ser capaz de invertir en el exterior, como lo mencioné de muchas compañías colombianas que ya tienen un grado de inversión, conocidas como translatinas, en la región. Eh, pero bueno, eso es un gran... Y ese es un punto fundamental que me encanta que ustedes lo hayan visto en ese trabajo. ¿Cómo se llama el amigo del Baupés? Eh, yo Osorio. No Ah, bueno. ¿No, no te, te acordabas no, tenemos... el nombre? No, no, sí, sí, señor, sino que tenía en silencio el, el micrófono. Y la conexión allá es bastante complicada. De hecho, el trabajo que nosotros estamos haciendo eh, de, proye como proyecto de grado es eh, un, eso está orientado a, a energías renovables para las comunidades indígenas en el Baupers, precisamente por todos los problemas que tiene a, allá en esa comunidad. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchachos, eh, de todas maneras los felicito desde el punto de vista de la manera como están abordando las tareas y que obviamente nos quede como experiencia que hay que mirar las instrucciones, que hay que sacarse de esas ideas preconcebidas para abordar la tarea y tratar de efectivamente sacarle jugo desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento en lo que ustedes están desarrollando. De lo contrario, van a ser más de lo mismo. Realmente sus profesores, y eh, les vienen unos profesores de muy buen calibre, eh, experimentados en eso, es, están esperando ver de ustedes esa capacidad eh, analítica y crítica eh, en escenarios un poco com complejos que, que condicionan de manera positiva esta, esta maestría. Entonces, eh, espero que... Las, el puntaje eh, correspondiente se ve reflejado en el trabajo que voy a hacer mañana y pasado mañana con relación a los trabajos de ustedes. Y muchas gracias por eso y de verdad que ha sido una, una, un ejercicio relativamente constructivo frente a las tareas. Eh, muy bien, quería antes de terminar, ¿cuánto me queda? Sí, más o menos unos... 20 minutos, hacer varias reflexiones desde el punto de vista del carácter propositivo que tiene este eje y obviamente a manera de, de conclusión. O sea, nos enfrentamos frente al escenario de la globalización ligado de una u otra manera con el desarrollo. Eso es digamos, la clave, la pregunta central sobre la cual giró el leitmotiv, este eje durante el mes y medio agradable, mes y medio que estuvimos aquí, haciéndolo, haciendo estas reflexiones, porque la idea era prepararse para participar de manera efectiva, y no, no, no, no entiendo un poco el concepto de manera masiva que tenía la pregunta, para desarrollar unas herramientas que sirvieran para algo. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Primero, esa dualidad, la globalización. Ya sabemos que la globalización no es un concepto neutral que tiene amigos y enemigos, que por cuenta de esta pandemia indudablemente ha surgido toda una nueva reflexión sobre el entorno global, llamado globalización que estamos viviendo, y la conclusión a la cual hemos llegado es que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Cuál va a ser el significado y alcance de esa nueva época? ¿Cómo la vamos a rotular? Eh, ¿Cuáles van a ser las fuerzas geopolíticas, geoeconómicas, que van a surgir como resultado de, en esta nueva época? ¿Cuál va a ser la nueva filosofía política frente al debate que existe del capitalismo eh, y el neoliberalismo que imperaron durante los últimos años. Y ahí existe eh, una nueva dicotomía frente a, a, a lo que se pueda, de lo que eso pueda hacer. Independientemente de la versión que ustedes tengan de la globalización y el escenario que finalmente llegue a darse, es indiscutible que cada día más estamos determinados por lo que yo llamé para evitar el conflicto de la globalización con el sesgo que ustedes quieran, la dimensión internacional. O sea, siempre y por mucho tiempo, pero ahora con más fuerza el mundo, los países, las regiones, inclusive el individuo van a estar determinados sus comportamientos, sus políticas, sus estrategias, sus acciones por elementos muy fuertes de carácter internacional transfronterizo. eso es muy importante como concepto que ustedes lo tengan claro. ¿Cuál es la relación con el desarrollo? Pues el desarrollo se mueve frente a una realidad nacional, regional y local que de una u otra manera está siendo impactado por esos elementos o por esa dimensión internacional y cualquiera que sea la respuesta a ese escenario, va a tener una serie de implicaciones, tanto en las políticas como en las estrategias de las empresas. Y es importante hacer esa distinción entre políticas y estrategias, porque claro, la palabra estrategia es una palabra de moda, ustedes la han usado en el curso de los últimos 20 días, 200 veces, pero no todo es estrategia, y hay muy mala estrategia, y por lo tanto es importante circunscribirla, al plan empresarial, donde entran dos variables fuertes, o tres, los mercados, los consumidores y la competencia, frente a las políticas donde ya nos movemos en el ámbito de las entidades de carácter público o mixto, donde las realidades ya no son los mercados, los consumidores y la competencia, sino la población en general. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles eran las herramientas? Pues, yo lo mencioné varias veces. Pues Básicamente es poder desarrollar ustedes esa visión y ese insight que al final del camino les dé un nuevo mindset. Estoy utilizando términos anglosajones, pero básicamente eh, lo importante, inclusive el término, afortunadamente todavía no está dentro de los de, los de moda, pero sí ya lo ha acuñado el Foro Económico Mundial, es el reset. O sea, ustedes van a hacer con esta maestría un reset de sus eh, eh, concepciones que traían, se lo estaba mencionando Hernando, entre más confundidos salga Hernando de esta clase, más feliz me siento yo, eh, porque precisamente eh, eh, hacia allá va el mundo. Y uno de los más grandes movimientos que está empezando a desarrollar el Foro Económico Mundial y al cual se le han adherido ya muchos científicos y organizaciones de carácter privado, donde curiosamente empieza a tener más fuerza los organismos técnicos que los organismos políticos, es el resetting del mundo. Es como coger uno el computador y hacerle el reset, que eso, eso es delicioso. A ustedes les va a pasar lo mismo. Y espero que les esté pasando. Están reajustando y redefiniendo sus concepciones frente a unas nuevas realidades y el propósito, obviamente, de esta asignatura era entender que existe una dimensión internacional eh, determinada por el escenario global, conocido como la globalización, que impacta de una u otra manera el desarrollo tanto de los países como de las organizaciones. Eh, ¿Cuál serían entonces? Algunos, porque ustedes van a sacar muchos más, pero yo en los 10 minutos, 15 minutos que me quedan de, de estos maravillosos eh, encuentros con ustedes, ¿cuáles serían los elementos de la dimensión internacional más característicos en este momento para poder sacar las conclusiones de la asignatura de Globalización y Desarrollo? El primer elemento, y creo que lo dije repetitivamente desde la primera sesión, es la innovación. No se les olvide, por favor, la innovación es un elemento de la dimensión internacional. La, dimensión es la innovación es consecuencia de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones. Y hoy, mucho más avanzada, ya esa revolución pasó, está traducida básicamente... En lo que el mismo Foro Mundial ha denominado la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial de carácter internacional que se está perfilando en el mundo, en ella subyace la innovación. Para ustedes también, el gran común denominador de todas de todas las asignaturas que ustedes están eh, eh, eh, desarrollando, pues es precisamente la innovación. Y si ustedes no entienden la innovación como un elemento de la dimensión internacional, pues van a dejar de lado nada más ni nada menos que la sociedad del conocimiento, que está inmersa en la innovación. Pero claro está, asociada a los mercados. O asociada a unos resultados donde ese proceso de innovación aplicado sea remunerado de alguna manera o por lo menos sea reconocido. De lo contrario, no es una innovación. Y entre más elementos que se recojan de la sociedad del conocimiento, en función de lo que eh, eh, ello indica, eh, pues mucho mejor. Y ahí obviamente pasa, por ahí pasa, la educación, razón por la cual muchos de ustedes son educadores, pero obviamente para la producción del conocimiento, para el uso y la distribución del conocimiento. La responsabilidad que ustedes tienen frente a la innovación en un escenario, curiosamente, de competencia, pero a la misma vez de colaboración, es diseminar el conocimiento inmerso en los procesos de innovación. Inclusive para que los copien. ¿Quién no ha copiado el modelo Uber? ¿Quién no copió el modelo rápido ¿Y quién no quisiera sacar una innovación que sea replicada rápidamente? En el mundo. ¿Está claro sobre ese primer elemento de la dimensión internacional que nos convoca a todos aquí frente a la innovación? Los dormí. Ah, bueno, gracias, Víctor. Luis pues, Guillermo. Ahora, fíjense una cosa interesante de la innovación. La innovación corre no solamente por los sistemas nacionales de innovación, y ustedes pues, lo han analizado en otras asignaturas, pero también corre desde el punto de vista estratégico por los ecosistemas de innovación. Y eso es lo más interesante de ese encuentro entre lo público y lo privado, en entornos de innovación. Cómo un ecosistema de innovación se está desarrollando por cuenta precisamente de factores muy críticos asociados a la tecnología en sectores o ecosistemas empresariales, y cómo el Sistema Nacional de Innovación de una u otra manera permite, a través de políticas públicas o incentivos, o lo que ustedes quieran, que eso se desarrolle. Y luego, como consecuencia de eso, es que la innovación se convierte en un factor de competitividad o si quieren, a la luz del foro de Davos, en un pilar de la competitividad fundamental, jalonador hacia el desarrollo, eh, donde aparece el emprendimiento y la sofisticación de las empresas, en el desglose que ustedes mismos hicieron de los pilares de innovación eh, que se, en los que se centraba la tarea. Entonces, fíjense ustedes... Eh, la complejidad de esas interrelaciones entre ecosistemas de innovación y sistemas de, nacionales de innovación y las implicaciones que eso tiene para la producción, para el emprendimiento, para la sofisticación de las empresas y eventualmente para el desarrollo. El otro elemento de la acción internacional, y puede surgir como una verdad de perogrullo a la larga, es la misma internacionalización. O sea, ustedes van a tener que, a través de sus iniciativas de, de innovación, cualquiera que ya sea, innovación social o lo que fuere, involucrar elementos de internacionalización. Porque esa es la respuesta al escenario global. Y, y estamos hablando de la internacionalización del país, y lo estudiamos en tal vez en el... En el eje 2 cuando hablé de, la, de todos los acuerdos regionales de integración en los cuales el país participa, eso es producto de un escenario fuerte de internacionalización, donde Colombia hoy en día está, le la la bendición al presidente Duque, iniciando la, la, la apertura de cuarta generación, donde va a ser fundamental mover al país al sector externo, independientemente de que mi querido amigo, el ministro de Comercio, el doctor José Manuel Restrepo, insista en que tenemos que volcarnos un poco a comprar solo lo colombiano. Pero, pero si no participamos fuertemente, producto también de innovación en, en productos y servicios en los mercados externos, va a ser muy difícil que la economía del país se recupere. La internacionalización de las regiones, por supuesto. Y ahí es mucho más difícil porque somos cada vez más, lo voy a decir en un sentido amigable, ignorantes y endogámicos. Por lo tanto, a veces a los mismos gobernadores y a los líderes regionales les cuesta trabajo identificar esos elementos de la dimensión internacional que empiezan a, a entrar en juego en el desarrollo regional. Y uno de ellos, precisamente, pues es el desarrollo de todos esos capitales intangibles para la internacionalización de las regiones eh, y de sus sectores productivos. Y eso es absolutamente necesario. El otro, pues obviamente la internacionalización de las empresas. Yo les mostré cómo se hace la internacionalización de las empresas sin paradigmas en, en, el, en, el, en, el, en la idea de no solamente exportar o morir, que es un paradigma que detesto, que me tocó vivir cuando fue director de ProColombia, en Londres, antes de que la hoy vicepresidenta de la República me hubiera echado de ProColombia. Eh, no quiero recordarla porque se me, se me daña la, la noche. Eh, y obviamente las empresas tienen por lo menos que acelerar sus procesos de internacionalización, no cuando salen a exportar, como planteaba en ese la ministra de Comercio, sino desde el momento en que nacen, Confecciones Yulipatricia ya no tienen ningún sentido, con todo respeto por las yulipatricias, por supuesto, porque ahí los elementos de branding son fundamentales. Algunos de ustedes me hacían preguntas sobre las denominaciones de origen regionales para apalancar eh, el cacao o el, el café de una región o lo que fuera, o lo que ya conocemos de que ya nadie pide o no se atreve a pedir un tintico. Si uno pide un americano un expreso fuerte o un maquiato, las niñas elegantes y a dietas piden es un latte y no un perico. Eh, lo cual es muy interesante. Y esa internacionalización de las empresas es una obligación. Y lo que más las apalanca es la innovación. Las empresas que nacen globales, como lo vimos, son aquellas que han incorporado desde el inicio Elementos de innovación muy fuertes. Y ahí tenemos el ejemplo de Rappi, o tenemos los ejemplos de Netflix, o tenemos los ejemplos de muchísimas compañías que han surgido porque su modelo de negocios incorpora con mucha fuerza innovación disruptiva. Y ahí le rendimos homenaje, que en paz descanse, al profesor Carl Clayton Christensen, que murió a comienzos de este año, no de coronavirus que eh, fue el primero que acuñó el concepto de la innovación disruptiva eh, asociada a las empresas eh, inclusive la, innova, la internacionalización de las instituciones de educación superior yo soy un experto con modestia en ese tema he trabajado prácticamente 15 años asesorando universidades en sus estrategias de internacionalización para obviamente, poner al, a sus estudiantes, a sus comunidades académicas y científicas en, en, a tono con esa realidad de la dimensión internacional, no necesariamente basados en movilidad de estudiantes o internacionalización del currículo, sino aspectos mucho más de fondo, como por ejemplo la educación para el desarrollo sostenible, o cosas de esa naturaleza. Entonces, no se les olvide que la internacionalización de las empresas o del país es una respuesta al escenario global y por lo tanto implica para poder avanzar, pues obviamente la necesidad de incorporar muchos de esos elementos, entre ellos la, la, la que les mencionaba, las que mencionaba de la innovación, porque indudablemente se convierte en un factor de competitividad. Y al convertirse en un factor de competitividad se convierte en un factor del desarrollo y al convertirse en un factor del desarrollo se convierte en un factor del bienestar social. Una razón por la cual estamos estudiando finalmente todos nosotros esta maestría para contribuir de una u otra manera al desarrollo social. Más aún ante las situaciones que tenemos y ante el compromiso de ser nosotros una élite en el país privilegiada de poder acceder a educación terciaria, transfronteriza, de calidad. Eh, ¿Alguna pregunta sobre este segundo elemento de la dimensión internacional? Muchachos. Estoy hablando muy rápido. Muy bien. Gracias, Jairo. Ok, dice Francesco. Muy bien. Otro elemento sobre el cual no me quiero detener porque creo que lo discutimos y analizamos con cierto cuidado es la propia cultura. No solamente la cultura nacional y todos esos rasgos que determinan, voy a utilizar la terminología de Hofstede, el software de la mente, sino también la correlación que existe con las culturas organizacionales porque finalmente son esas organizaciones las que mueven y que son el motor del desarrollo y si uno no tiene una cultura organizacional al menos cohesionada a pesar de las dificultades o taras que nos genere nuestra cultura nacional pues es fundamental eh, tenerla e inclusive todos los aspectos asociados a la comparatibilidad para poder entender el concepto de la multiculturalidad. Y eso es un tema eh, sumamente interesante. Eh, no sé por qué me acordé de Jay Balvin, eh, pero está, es, es producto de, ese, de esa idea multicultural en el ámbito de la música donde Colombia, por ejemplo, participa. Y pues para nadie es un misterio que este personaje colombiano, eh, su música eh, trasciende las fronteras, pero no la podemos llamar música colombiana que refleje la cultura colombiana, sino que hace parte de una multiculturalidad latinoamericana, si ustedes quieren eh, llamarla así, asociados a, a los ritmos del reggaetón, para los que los disfrutamos y nos molestan a la vez. No sé eh, eh, si eso les, les pase a ustedes. Pero pero simplemente un ejemplo, eh, pero, pero obviamente hay otros eh, mucho más interesantes. Eh. Alejandra se puso las gafas de sol, entonces eso quiere decir que no le gusta, pero bueno. Eh, ¿Algún comentario sobre el tema de la cultura frente al planteamiento que he hecho? Como elemento de la dimensión internacional. Estamos de acuerdo, Alejandra. Eh, muy bien. El otro, muy interesante, claro está, es esa correlación, y muy, muy estrecha, y ustedes ya la entienden, entre la productividad asociada al empleo y las fuerzas, y, y, un, varios de los ejes miraban esa variable del empleo, y las fuerzas eh, del cambio que se están dando en las situaciones de empleo, frente a la competitividad. Y ahí tenemos unos factores bastante complejos, inclusive la experiencia, llamémoslo virtual, de eh, trabajar en casa, eh, de utilizar las herramientas de eh, la tecnología para ser productivo, eh, eh, está cambiando lo que entendemos por el trabajo remunerado hoy, y está cambiando lo que significa la productividad no solamente a nivel de los sectores obviamente sofisticados donde podemos eh, ser productivos a través de instrumentos como estos, sino la transformación productiva que debe ser como consecuencia de la innovación en un país como Colombia de vocación agrícola, agroindustrial, a pesar de ser un país que ya nos consideramos como urbano. Eh, y eso es fundamental. O sea, gran parte del desarrollo, y ahí eh, entra a jugar las políticas de desarrollo y de competitividad en las regiones, eh, va de la mano con los procesos de transformación productiva y para que los procesos de transformación productiva se vayan dando, pues obviamente se necesita que vayan avivándose al interior de esas comunidades o regiones, procesos de emprendimiento que incorporen innovación. No hay transformación productiva sin innovación. De eso no les quepa la menor duda. Si no, vamos a seguir exportando frutos de arasá que se pudren en el aeropuerto internacional del Dorado y no pastillas de eh, vitamina C hechas con frutos de arasá leofilizados. Para dar un ejemplo. Eh, pero, pero eso es sumamente importante. El gran reto eh, del país en términos de la reconstrucción del tejido social a nivel regional es poder impactar muy rápidamente eh, procesos de eh, transformación productiva y salir de la agricultura a los agronegocios. Creo que inclusive Alejandro nos estaba contando pues, de cacao eh, con su familia cuando mencioné los cambios que ha habido en un país rico en la producción de cacao, que simplemente <coughs> exportábamos las pepas de cacao para que otros se hicieran ricos. O como hemos hecho por muchísimos años, exportar las pepas de café colombiano o el grano del café colombiano eh, para que otros lo tuesten y lo transformen en capuchinos en eh, Seattle, en Nueva York o en Londres a 5 dólares la tasa. Eh, y ahí pues obviamente la competitividad de las empresas, del país y las regiones es fundamental. De eso no les que para la menor duda. Y ustedes no pueden dejar de lado esa realidad o ese elemento de la dimensión internacional, productividad vis-a-vis -vis competitividad, apalancada por unas fuerzas muy grandes del uso de la, la tecnología para procesos de innovación que efectivamente generen transformación productiva y emprendimiento. Por último, eh, aunque no estoy haciendo una, una lista ex, eh, taxativa y exacta sobre los elementos de la dimensión internacional, hay muchos, quiero dejárselos como reflexión. Es la misma internacionalización del individuo. Nosotros mismos nos hemos convertido en consumidores globales consumidores de bienes globales, y estamos dispuestos a matarnos mañana en eh, Falabella o en Alcosto para sacar el último Huawei. Así el presidente de la república crea eh, infantilmente que vamos a hacer esa compra por internet. ¿Y cuál es la razón de que nos hayamos vuelto compradores eh, o consumidores globales? entonces pues esa es una pregunta que les dejo a ustedes de reflexión pero de todas maneras sí existen elementos que nos están permitiendo eh, ir avanzando y ahí la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de una serie de conocimientos de puntas globales de un individuo que ética y humanamente puede entenderse en un entorno global de las consecuencias aterradoras o devastadoras que tiene la realidad de hoy en eh, el mundo. Entonces, eh, eso es importante, hacer esa reflexión. Sí, claro. No, pues obviamente tú estás... Eh, gracias Antonio por tu pregunta. Por supuesto, la inversión extranjera directa de China en el mundo pues ha variado enormemente. Ellos mismos hace, desde los últimos 10 años se encargaron de pagar la deuda externa que tenían los países africanos y son dueños de la mitad del África. De, de y obviamente ahora están interesados en, en, en moverse en Latinoamérica. La inversión extranjera directa a China, obviamente se ha dado en Brasil y en Venezuela, como consecuencia obviamente de la visión venezolana de que las multinacionales eh, generan un race to the bottom. Entonces, el, pues, eh, el país, eh, la, la, la inversión extranjera directa tradicional, americana o europea en Venezuela se fue, inclusive la colombiana, con procesos de expropiación, como el caso del, el que ustedes conocen. Y entonces no les ha quedado más remedio que moverse en el modelo que les mencioné de eh, inversión extranjera eh, del neobolivarismo indigenista, que es el modelo contractual chino. Donde en el caso particular de la inversión china eh, en Venezuela, pues no hay otra alternativa. Los venezolanos no usan lavadoras ni LG, ni General Electric, sino Hire, que produce la multinacional global eh, china de línea blanca, que es la misma que utilizan los americanos incidentalmente y les recomiendo que le hagan un análisis a esa multinacional eh, china conocida como como como eh, Hayek, ya lo he mencionado h -E -A -E, patrocinador obviamente de los mundiales bueno yo creo que con esto pues les he dejado unos elementos de reflexión interesantes eh, que nos pueden permitir de una manera u otra sacar unas conclusiones de lo que fue o de lo que ha sido este módulo de globalización y desarrollo, no sin antes pues darle las gracias a ustedes que son eh, los participantes asiduos a, esta, a estas sesiones. Eh, a mí obviamente me hubiera gustado que... Los 38 compañeros de eh, ustedes estuvieran aquí presentes, pero entiendo que unos trabajan, que otros descansan, que estamos en pandemia y que pues eh, el esfuerzo eh, en la noche pues es, es extenuante. Y, y por lo tanto les agradezco mucho a ustedes que hayan hecho preguntas, hayan contribuido y obviamente desearles el mejor de los éxitos ahora en, la, en las mini vacaciones que van a tener para nuevas fuerzas en los módulos que vienen y espero, eh, obviamente eso depende también mucho de ustedes, sus evaluaciones, poderlos enco encontrarnos nuevamente en la asignatura de organismos de fomento y fundraising, que indudablemente tiene como elementos transversales la dimensión internacional y la innovación. Entonces, muchachos... Les deseo una feliz noche y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, no, muchas gracias eh, por todo el conocimiento, por todo el acompañamiento. Y, igual que como dice Hernando, porque las clases siempre son agradables. Y oh. en personal, en lo personal. Y es, es interesante porque usted va cambiando la visión a uno, a un panorama global. Eh, eh, pues de conocimiento el que uno debe tener a este nivel. Entonces, además, lo, lo aterriza de una forma sencilla para poderlo entender y manejar, y cuida de una manera práctica, sin tanto cuento, pero bien fundamentado. Entonces, pero ahí, pues, gracias. Bueno, me encanta, Francesco, te agradezco mucho. Antonio, igualmente, por tu comentario. Sí, sí, el brain breakfast, muy importante. Ahora, ahora sí pueden irse todos a... A, a comer, porque ya en Bogotá está lloviendo. Bogotá está lloviendo duro. Viviana, mil gracias. Tonio, mucha suerte. Muchachos. Muy bien. Jairo, gracias. Lo esperaremos ansioso, profe, en fundraising para que nos ayude como fondo <risa> Con esta quiebra cada vez más, ¿no? Porque los bancos ya no van a dar más. ¿Ah? Okay, no hay ahí. <risa> Hacer campañas. Sí, profe, muchas gracias. Me llevo tu frase de estar siempre sobre la ola y estar siempre actualizado. Muchas gracias. Clara, Sí, señor. Muchísimas gracias, Antonio. Laura, mil gracias. Que estés muy bien. ¿Te parece bueno, Profesor, bueno no. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, profe. Las clases, aparte de, de ser muy interesantes, eh, fue un tiempo muy ameno. Entonces, De verdad que te lo agradezco ah, bueno. porque era, era un tiempo muy agradable con usted las clases. Muchas gracias. Gracias, Edwin, estés bien. Bueno, muchachos, entonces mucha suerte y se me cuidan. Juan Felipe, que estés muy bien. Termino entonces la grabación de la clase. Alejandro, un abrazo.